¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Déjenme ajusto aquí algunas cosas. No he puesto ni siquiera el croma. Eh, chicos, vamos a hablar hoy sobre... Eh, este señor que se llama Santiago Rosso. Una persona que estuvo involucrada... Todavía está involucrada en Omega Pro y en Go Global y en cualquier estafa que aparezca. Y este señor se hizo millonario. Gracias a... Eh, a embaucar a muchísimas personas. Y a todas sus estrategias de eh, manipulación. Entonces, vamos a ver... Déjenme ver por aquí. Listísimo. Vamos a ver un poco... Sobre lo que ha hecho este señor Santiago Ros, Rojo Rosso, perdón El apellido es con doble Z, de hecho eh, Aquí aparece Oscar Montoya Y también vamos a analizarlo porque yo sí veo que aparecen muchas personas eh, Junto a este señor aparece siempre eh, Oscar Montoya Entonces vamos a ver un poco sobre eso Ese es Santiago Rosso meses me ha dejado la oportunidad de poder pagar ¿sí? y poder equilibrar mis finanzas y ¿sí? poder en este tiempo de pandemia empezar a asumirlo de una manera diferente y no enfocarlo tanto en el gasto entonces quiero empezar a saludar en este momento a todas las personas que están conectadas quiero que me digan desde dónde están conectados un saludo muy especial a la gente que está en los Llanos Orientales, las personas que están en Aruba. Un saludo muy especial a las personas que están en México. Vemos gente que está conectada acá en Bucaramanga, en Bello, Antioquia. Un saludo muy especial a la gente de Bello, a la gente de Medellín, de Montería, del de Salvador. Ese país me encanta. Arequipa, Iquitos, Lima, Sopoc, un Dinamarca. Sí, todo el mundo. Pero no aprendemos a usar ese dinero digital y a ver esas variables. Y hoy yo quiero con ustedes poderles mostrar estas variables, poderse dar ustedes cuenta cuál es el proyecto en el que estamos. Y antes de empezar, quiero contarles que la oportunidad que les voy a mostrar y les voy a compartir en este momento se llama Omega Pro. ¿Listo? Pero en este instante El mejor vehículo... Vean <ríe> el tema de, de, de las tarjetas que en este momento lo estaban promocionando como tarjetas OMP Money de Mastercard. Así era como se veía la página de Omega Pro Y eh, luego Después del viaje a las, a las Maldivas Eran tarjetas Visa cosa que ya sabemos que esto nunca existió Todo fue un engaño eh, Se supo quién, es, quién fue la empresa Que maquilló tarjetas reales Con el logo de, de Omega Pro O sea, no eran directamente de, Ni de Visa, ni de Mastercard Simplemente eran tarjetas eh, Ya funcionales Que las maquillaron con el logo de Omega Pro. Eh, quiero que me confirmen si están viendo la pantalla, por favor. Si ya están viendo la pantalla, me pueden confirmar acá en el chat. Listo, perfecto. Entonces, antes de empezar, quiero mostrarles a ustedes el website oficial para que ustedes entiendan en dónde estamos, ¿ok? Este es el website oficial de la compañía OmegaPro world. Es una compañía que ya existe hace más de dos años y tiene un ecosistema. Si ustedes supieran, gente, la cantidad de cosas que me he enterado yo de este señor. Si ustedes supieran, pero por cuestiones de privacidad, de, de no delatar a, a, a las personas que me han contado todo este tipo de, de, de situaciones con este señor. Prefiero eh, reservármelas, pero este señor es la cosa más horrorosa. Un, ese es un monstruo de persona realmente. Porque por todas las cosas que ha hecho, por cómo ha tratado a personas, esta persona realmente es de lo peor que puede existir. Ecosistema que le está brindando a las personas para nosotros poder llegar a entender. Yo lo voy a traducir acá para que todos lo podamos ver. Entonces, el ecosistema de Omega Pro está en este momento, ¿sí? En cuatro variables. Variables que pueden ir aumentando porque ellos están conformando un ecosistema. ¿Listo? Uno de ellos, dentro de este ecosistema, es la banca. ¿Listo? Ellos tienen Hay una, una parte. esta. No sé si ustedes han escuchado de personas que intentaran hacer trading. Yo fui una de esas personas y cuando lo intenté, lo único que hice fue quemar las cuentas. El trading, eso sí es cierto. El trading en Forex es algo real, es algo que funciona, pero no es tan fácil como muchos lo creen. Y muchas personas que empiezan a ganar dinero, se entusiasman y hay que estudiar mucho lo que es la psicología del, del trading cómo usted mantener la calma y mantenerse siempre sobre una estrategia donde sea más lo que usted gana que lo que usted pierde y no hacerlo a lo loco para no quemar cuentas, hay, hay un mundo de información sobre esto y totalmente gratuita en internet que ustedes podrían estudiar, pero sinceramente yo no recomiendo a nadie meterse en el mundo de trading sin antes haber tenido mínimo mínimo para empezar unos 5 añitos de preparación si usted no tiene o sea primero de estudio, de preparación de saber y aún así eso no le garantiza a usted que va a ganar entonces, porque si sí es muchísima la información que hay que saber antes de meterse en este mundo para no llegar a esto, que es de quemar cuentas cuando yo me di cuenta que estaba quemando las cuentas, que no estaba obteniendo los resultados que yo deseaba pues lo que, lo que yo empecé a buscar y empecé a pedir realmente era una oportunidad en la que yo pudiera tener profesionales que ellos pudieran hacer ese trading conmigo en forex sí que yo pudiera a ellos pagarles para que ellos hicieran ese trading de una manera regulada sí que lo hicieran con con, con, con... regulada cosa que no existía la regulación de la fca que es el instituto que regula todos los los mecanismos eh, en forex de de Europa Pistas reales como el euro, como el dólar, como el peso, ¿sí? Entonces, eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención. Cómo en este momento podía existir un acceso muy sencillo para las personas. Además de que esta realización y toda esta idea magistral fue gracias a cuatro personas que les tengo que presentar a continuación. La primera persona que ustedes ven en la parte superior izquierda se llama Andreas Zakax, y él es el CEO de la compañía. Él es un economista, es un empresario sueco muy reconocido, ha tenido... Aquí hay información falsa porque realmente no estoy seguro si es Andrea Sacax o Dilaware, creo que es Dilaware, el que es de origen hindú y aquí le ponen que es alemán o no sé, Andrea Sacax creo que sí es sueco, pero hay uno de ellos dos. Que es de, de origen hindú, entonces desde aquí ya te están mintiendo en mucha de esta información. Y de hecho, esta persona, bueno, no sé realmente en este momento cuál de los dos es. Está vetado de la India, no, no puede pisar territorio indio por estafas anteriores que ya pues, ha tenido. Varios premios en cuanto y reconocimientos, hay artículos de él donde muestra... Sí, los Artículos de Forbes pagados, que en la misma página dice que son pagados. Capacidad que él ha tenido. Y la experiencia que ha tenido en el sector bancario Para mí es increíble como en este momento Pues él da un gran aporte a esta compañía ¿Junto con quién? Junto con su socio que es Mike Sims Mike Sims que es de Estados Unidos Y curiosamente en Estados Unidos es uno de los lugares Donde más regulado está el tipo de estafa Ponzi Y donde a usted le mete años de prisión Por simplemente estar relacionado Y este señor que aparece que es... Eh, eh, como uno de los socios principales o fundadores de Omega Pro, este señor yo no sé realmente cómo se metió en esto. Ahora, una pregunta que yo siempre me hice con respecto a Mike Sims. ¿Por qué si este señor es estadounidense, es de Estados Unidos? por Porque el, la mayoría de gente inversionista porque es de Colombia, Perú y Argentina. ¿Por qué si este señor tiene tanta influencia en Estados Unidos? ¿Por qué no aparece ni siquiera en el mapa de inversionistas de Omega Pro Estados Unidos? Simplemente porque como en Estados Unidos no puede hacer este tipo de estafas, se viene a Latinoamérica aquí que está menos regulado a hacer esto. Es el director estratégico de la compañía, es un empresario que... Si tú lo googleas, vas a poder darte cuenta quién es esta persona. Es un coach certificado y además de eso, es una leyenda en la industria del network marketing. ¿Ok? Que hecho también ha estado en empresas eh, fraudulentas o relacionadas a empresas fra fraudulentas. Es un multiplicador de ingresos. Sí, él vive en Estados Unidos y realmente ha puesto toda su experiencia acá. La tercera persona que les quiero presentar es la persona que está en la parte inferior derecha. Él se llama Dilauer Singh. Es un líder de Alemania. Es una persona que se tomó el crecimiento... Yo creo que es este, el que es eh, de origen hindú. ...de África y de Asia. Es un creador de equipos de altísimo impacto y pues que realmente en este momento están dando saltos cuánticos en la industria. ¿Por qué? Porque han traído productos, ¿sí? Han desarrollado productos donde su principal objetivo es mostrarle a los clientes cómo funcionan esos productos. ¿Listo? La última persona que quiero presentarles se llama Juan Carlos Reynoso y él es el gerente para todo Latinoamérica. Este un... señor está perdido del mapa totalmente. De hecho, después de que pasó lo del supuesto hackeo, se me atrofian los dedos haciendo las comillas. Este señor dejó de seguir Omega Pro en redes sociales en el Instagram, en todos lados se, se deslindó totalmente el único que sigue ahorita en Omnia en, Omnia, en, en, en Go Global es eh, este señor Juan Carlos Reynoso que aparentemente vio un, un negocio de todo esto de trabajar con el dinero de las personas eh, y de hacer perder dinero a muchas personas con el fin de él lucrarse Sigue sí, sí, y va a seguir hasta que las autoridades no hagan algo. coach certificado ¿sí? es exgerente del banco Wells Fargo de Estados Unidos. Y él es la persona que está siendo eje transversal en esta compañía. Realmente es una persona que tiene reconocimiento. Es una persona que sabe lo que hace. Es una persona que ha sido el puente entre el corporativo y todo Latinoamérica. Y en este momento Latinoamérica está rompiendo los récords. sí y entonces Juan Carlos Reynoso, haciendo un resumen estuvo en iComTech, yo fui de, de hecho la primera persona que sacó esto a la luz los videos de iContec. Eh, recuerdo que cuando eh, a mí me, bueno en realidad yo no fui el que hizo esta investigación eh, a mí me pasaron esta información eh, no recuerdo el nombre del chico que me lo pasó eh, y de hecho no sé si pueda decirlo no pero ese video de eh, Juan Carlos Reynoso presentando iComTech, el video oficial tenía como 100 visitas una cosa así ...una entrevista también que, él, que a él le hacen... ...que yo la, la descargué y la subí a mi canal... ...por si llegaban a borrar el, el video original... ...que quedara un respaldo en mi canal... Eh, ...ese video también tenía como cosa de 150 reproducciones... ...nadie sabía realmente que este señor estaba en IconTech. ...cuando sacamos esto a la luz... ...fue cuando eh, inclusive en llamadas de Zoom... Le, ...lo cuestionan y le dicen que qué pasó con IconTech, que, que, ...que este señor viene de estafas anteriores... Estos dos vienen de Omniatech y este señor que está hablando, eh, Santiago Rosso, también viene de Omniatech. Vean lo que tengo aquí, un artículo de eh, donde hace referencia eh, de Business for Home. Business for Home es la página más manipulada, la revista digital más manipulada del mundo de los ponceros. Porque eh, cualquiera que tenga el dinero suficiente puede aparecer aquí. Y... Tech fue una de las compañías que, eh, en las que participó Santiago Rosso, que también fue una compañía fraudulenta que dejó a muchísimas personas sin su dinero. Pero esta página, Business for Home, es, eh, es utilizada sin, sin ningún escrúpulo. Con simplemente usted tener el dinero suficiente puede promocionarse aquí. Y aquí aparecía también en esta página... Cada vez que alguien eh, obtenía un rango diamante en, en Omega Pro y quería pagar para aparecer un, ar, un artículo en esta página, aquí, vean, pululaban la cantidad de gente que alcanzaba un rango y les hacían una, una, una reseña sobre esto. O sea, como si a la gente realmente le importara. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos pagan por aparecer en esta revista para fabricarse un nombre, fabricarse una credibilidad no son cosas que surgen de manera eh, orgánica que llegue la revista Forbes y diga vean, les quiero hacer un artículo porque ustedes están haciendo las cosas bien sino que simplemente pagan a este tipo de revistas digitales eh, cantidades ya me imagino eh, simplemente con el fin de ellos cada vez que sean cuestionados vean, yo aparecí en esta revista y eso es lo que hacen vamos a ver lo que dice aquí eh, aquí yo tengo el, el Google Translator activado y dice Omnia gana fuerza en América del Sur, Colombia. América Latina tiene hambre de tecnología, blockchain y criptomonedas. Pregúntele a los líderes de Omnia, Oscar Montoya Rivera y los hermanos Santiago y Andrés Ross. En menos de un año han llevado a la formación de un equipo de más de 5.000 miembros en Colombia y se han expandido a más de 20 países. Ahora nos sentamos con ellos para obtener información privilegiada sobre lo que está sucediendo en su, en su mundo Santiago Rosso dice que en Colombia tomó poco tiempo crear una ola de impulso aunque no fue fácil comenzar en MLM fue su mejor oportunidad para triunfar, bueno y aquí sale también Oscar Montoya, aquí sale eh, Andrés Rosso eh, bueno, y aquí pueden ver que eh, hace referencia también a la página de Omnia. Para más eh, información visita Omniatech.com. Vamos a visitar la página de Omniatech. Oh, oh ¿qué pasó aquí? El, diez, el día 16 de junio del 2019, Omnia Limited eh, fue, eh, em, em, empezó con el, el proceso de liquidación. Eh, por insolvencia. Eh, o sea, en este momento, esta página, a partir del día 16, eh, 6 de junio del 2019, dejó de funcionar. Veanlo. Esa página ya no funciona. Ah, por lo menos aquí hicieron este anuncio. Pusieron esto a, a, en la página. La página de Omega Pro. Creo que no van a hacer lo mismo. Entonces, este señor viene de una estafa anterior a otra estafa que es Omega Pro. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Este señor en cualquier eh, lugar donde se encuentre va a hacer un esquema Ponzi, va a hacer una, una estafa piramidal donde los únicos que van a ganar son ellos. Si no porque confíen en las personas que estaban al frente. Perdón, perdón por eso, está muy duro. De hecho, le voy a quitar porque no, <coughs> no sé. No sé si este video tendrá eh, copyright. Voy a ponerle aquí la música que tengo yo. Que utilice yo en mis videos. Que no, le, que no le cansa muy bien, pero por lo menos para que escuchen algo. Este video es de la página de Angie Amaya. ese es el logo que usaba anteriormente. Aquí... Temas de que viajas por el mundo, de riqueza, de que hoteles lujosos, carros lujosos. Así es como promocionaba esta gente. Aquí aparece esta señora de 26 años. <ríe> ¡Qué increíble! Aquí todos súper emocionados por, eh, porque es, esta es la ceremonia donde Angie Mayo obtiene la primer, el, el rango de Diamante Corona. Aquí todo el tema de, de la preparación. Y ahí aparece también bueno muchos muchas personas que ya hemos hablado en este video, en este, en este canal. Todos ellos, señoras y señores, todos los que se están preguntando dónde está mi platica. <coughs> bueno aquí fue donde la gastaron <coughs> todos ellos son los que tienen la platica de todos ustedes en este momento Allá, ahí vimos caras como la de Miluska, <coughs> Santiago Rosso Oscar Montoya <coughs> ahí aparecen muchas muchas luminarias de este mundo este señor que ahora es representante también de Go Global que también estuvo en Omega Pro bueno, chicos yo creo que ustedes ya con esto se dan a, a, a la idea del tipo de personas que eh, trabajan en este tipo de eh, esquemas Ponzi, esquemas piramidales chicos, la próxima vez que ustedes vean a, a, a esta gente, dígase Oscar Montoya, dígase este Santiago Rosso, eh, ya ustedes tienen que darse cuenta de, de que esta gente lo que hace simplemente es jugar con sus ilusiones. Lo que hace esta gente es simplemente manipular a las personas para ellos vivir este, este, este estilo de vida que tienen, donde ellos lo que pretenden es... Impresionar a la gente Se me vienen a la mente Muchas cosas que podría decir eh, Sobre este tema Pero no puedo, de verdad no puedo eh, Pero De verdad, de verdad Esta gente es, son personas Realmente Asquerosas, realmente son unos Monstruos eh, No solamente por el tema De robar el dinero de las personas Sino por el tipo de personas que son entonces, eh, chicos, ese es el video que les quería mostrar el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.